Bienvenidos a esta nueva sección. <ríe> Bienvenidos a, esta nueva... ah, esta nueva <ríe> Bienvenidos a esta nueva... sección Bienvenidos a esta nueva sección. A esta nueva sección. A esta nueva sección llamada... A ah, esta nueva sección. AUSOMNESS this... TV No, CHANNELS ¿Cómo? O sea, canales de Agua awesome y que son exactamente eso, Aguasom. O sea, espectaculares, geniales, increíbles y de todo. Y empezaremos a hacer el spam de Gero Meister. Zero Meister es un canal que conocíamos en el Salón del Manga porque era un tío que, un chaval que iba reportiendo spam, sí, sí, como lo veis. Y luego empezó a hacer hora de aventuras y el vídeo del salón del manga y bueno. Hola, hablo sin abrir la boca Va, ah, venga, ¿qué querías decir? No, no tengo nada que explicar Lo único que pasa es que yo no sabía que este creó Hora de Aventuras No, no lo creó ah. Él hizo un dibujo en Speedpine o así Ah, haberlo dicho mejor, es que a lo mejor no ha quedado claro para los oyentes Bueno, o los espectadores o como se llaman. Así Pero que tío. hizo vídeos y cosas y nos gustó y luego consiguió el partner de Bisonnes TV mismo al tiempo mismo de... tiempo que nosotros, sí, sí. Por eso es una cosa muy curiosa. Un canal recomendable del mismo partner que nosotros y increíblemente genial. Y ahora os dejamos con Richie Vidal, que tiene algo que explicaros sobre gusanos, o creo. Espera. Eh, no, no tengo nada que explicar. Richie Vidal y el Zero Meister bueno, Zero Meister sí que es partner Richie Vidal... no. Pero nosotros juntos, sí, yo y mi hermano, sí, juntos Hacemos TV3XL No sabía que los gusanos Hacieron guau guau como los perros, pero bueno ¿Los gusanos, porque hacen guau guau los gusanos? No, es que yo entro dentro de una cueva Porque estoy en busca de los gusanos Y ahí me encontré con Allí me encontré que habían perros dentro ¿Y no te perseguían? Sí, claro, por eso Hacían guau guau Y bueno, ¿qué quería decir? Antes de... Es que... El vídeo lo hemos parado pero lo hemos vuelto a abrir por alguna razón Pero no me acuerdo cuál era, ¿te acuerdas tú? Mm, mm, mm. <ríe> pues si no nos acordamos, por algo será Porque no será importante, supongo ¡Adiós! Eh, eh, eh. Tenemos que poner los créditos. No, no era eso. ¿Qué era? Me tienes que grabar a mí todo un rato. <risa> es que eras más divertido que mi cara en primer plano. Pues así hago tonto porque me graba tonto, me graba, me graba tonto. Muy esto genial. no es tonto, esto es mismo. Pero bueno. A ver si me consigo acordar. Quería decir algo importante, pero no me acuerdo. ¡Ah! ¡Sí! Vale, vale, vale, adiós. <risa> Qué bueno. Vale, <risa> Cobraremos del partner para hacer spam de otro de este partner buena idea no, no, aquí gratis este vídeo así que es eso eh que tú has hecho este anuncio partner para